Buenas Bienvenidos bienvenidos fac facentios y y demás personajes y personajes elementos y elementos Y lámparas, sillas, rodinas, ventanas, zapatillas y lo que sea, quien quiera que seas Por mí como si en este momento te estás toqueteando, a mí me la pela Tú has clicado en el vídeo así que ahora te toca verlo Bienvenidos a este nuevo vídeo de mi canal, seáis quien seáis, os dediquéis a lo, a lo que os, a lo que quiera que os dediquéis Y bueno, hoy vengo a contaros una, una anécdota que he tenido hoy Bueno, una anécdota, mi día de hoy ha sido una anécdota entera eh, ya veis que sigo con mi suaje intacto Y bueno, voy a hacer Este vídeo va a ser un caption fail Si consigo poner subtítulos Si no, se queda como un blog normal Pero eh, quiero comentar lo que me ha pasado hoy Que, bueno, a las 2 y media Tenía clase de trompeta He entrado, tal Pero el resumen viene siendo Que a las 7 y media yo he acabado banda Pero hasta las ocho y media no he salido Del puto conservatorio Perdón por la palabra Porque, eh, Tenía, o sea, me habían extraviado eh, la solicitud de cambio de horario. He tenido que volver a hacerla. Tenía que pedir el certificado de, de notas también. Han tardado 10 minutos en encontrarlo porque se les había liado con otros papeles. Vamos, que en resumidas cuentas estoy por cambiarme al Iturbi, ¿sabes? Eh, los que no sepáis de qué coño estoy hablando, Iturbi, ¿qué, ¿qué es eso? Pues es el conserva otro conservatorio de Valencia. Sinceramente estoy por irme a Iturbi porque seguramente que allí son más rápidos con estas cosas. Bien, ya dejando esto aparte y toda la pesca, eh, voy a explicar lo que es un caption fail para lo que no os lo sepáis. La mayoría lo sabréis, pero si hay alguien que no lo sabe, es simplemente grabar un vídeo, subirlo a YouTube y ponerle subtítulos automáticos. Lo bueno sería subirlo normal y luego subirlo con los subtítulos diciendo lo que han puesto los subtítulos. ¿Qué pasa? Que yo no tengo ninguna otra cámara, no puedo grabar diciendo lo, lo que dicen los subtítulos. Entonces... Lo siento, de verdad. Eh, pero eso, eh, lo que hay, yo simplemente voy a ir hablando, voy hablando y ya veréis. Ahí os saldrán los subtítulos. Aquí en, en aquí en este espacio de aquí abajo eh, van a salir los subtítulos, ¿eh? Es lógico. Y simplemente eh, espero que os descojonéis y que os riáis bien. Bien, pues ya veis que yo aquí con mi suaja tope eh, tengo. Voy a comentar. Es que acabo de ver una cosa que me, me flipa. Estos chicles llevan aquí desde principio de verano. Me he comido. La fila de arriba Y, y, y están ya mostosos, eh, pegajosos Por no decir podridos Están de, de todo menos buenos Yo creo que te metes de uno de estos ahora mismo Y vamos, a modo de laxante va que chuta Bien, eh, otra cosa que quiero contar me, me he fastidiado la espalda hoy Porque he llegado a clase Y Adrián, mi compañero de clase de del instituto Pues he llegado a clase de trompeta Y estaba tocando con el atril a la altura de la cintura casi y yo, como soy inteligente, se me ha olvidado subirlo. He estado tocando agachado una hora de pie, pero agachado. Doblado, vamos. Y se me ha fastidiado la espalda. Y luego, con el aire acondicionado, se me ha fastidiado más aún. Y ahora mismo llevo un dolor que antes casi se me queda enganchada la espalda en banda. Y me pues caga un poco en todo, ¿no? Por cierto, he visto que mi anterior vídeo ya tiene 23 visitas. Gracias por ver ese vídeo, de verdad, yo me lo he pasado muy bien haciéndolo, que si dices es un minuto y medio, casi menos de vídeo, pero no sabéis las veces que lo tuve que grabar, tuve que grabarlo tres o cuatro veces, cuatro, la, la, la cuarta fue la buena, porque no podía parar de reírme, o sea, empezaba a hablar, me, me venía la risa, me venía la risa, hasta que pude tranquilizarme y, y lo grabé, lo grabé bien, me, me salió y tal, y fue... lo eh, de ¡Parchís! parar el vídeo, empezar a reírme que no podía aguantarme, menos mal que estaba solo en casa porque si no, se iban a pensar que estaba ya loco o lo que sea, si es que no lo estoy y bueno, pues eso, muchas gracias por ver este vídeo por haber visto lo anterior, por haber visto todos mis vídeos en general y... se me olvida lo que digo, joder, bueno, eso, que ya sabéis si os ha gustado el vídeo, darle al like, si no os ha gustado darle al like, a mí me da igual, y Suscribiros, eh, comentar si queréis, lo que sea, lo que queráis. Por cierto, insisto, con las preguntas de Twitter dije que no lo diría más, pero yo lo repito: eh, mm, mm. se me ha olvidado lo que iba a decir. No, se me ha olvidado, en serio. ¿Qué era? Es sí. que con tanto swag se me olvidan las cosas ya. Vale, sí, eh, compartidlo por Twitter, eh, Facebook, eh, Kip, eh, Ask, lo que si os ocurra, pues lo compartís. Y bueno, pues eso, que muchas gracias a todos, de verdad, por seguir viendo mis vídeos. Wey, y me voy a despedir con una canción que espero que os guste. Y mientras, mientras está la canción, yo pues voy a hacer un poco el tonto, como siempre. Como me gusta hacer con las canciones. No, ahora en serio, ahora en serio, quiero que escuchéis bien esta canción. La mayoría de la habréis escuchado, pero es bestial. Es muy buena. どうだ